Asistimos a la octava edición de los coches clásicos Costa del Sol. Hacen su llegada, ya están aquí instalados en el hotel y a punto para participar. La han puesto los dorsier y van a desfilar por Marbella. Eh, también lo harán, por supuesto, por el Boulevard de San Pedro de Alcántara. Tiene un recorrido por ronda y mucho más. Empiezan a llegar ya amigos, porque son tantos años que ya somos amigos de muchos de los participantes <risa> y vamos a que. Bien, aquí, verdad. nuestro amigo sevillano. Guapísimo. ¿Cómo ha sido ese viaje hasta Estu Estupendamente bien. Como sí. siempre, cuando venimos a lo bueno, el coche se porta porque quiere también venir a lo bueno. Bueno, es la, el coche se anda bueno, pues muy elegante. Bueno, es que, bueno, es que, que esta, esta noche que... tenemos una recepción, digamos, por la alcaldía de aquí de San Pedro y tal, y entonces tenemos que hacer una presentación de los coches y eso tenemos que estar guapos. Pero bueno, tenéis novedades este año, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál porque, es esa? Bueno, yo tengo entendido que incluso vais a tener un recorrido en barco. Ah, sí, claro que sí. sí. Mira, <risa> eso te digo una cosa, eso ha sido una iniciativa provocada, digamos, algo pues, en parte por mi mujer, porque eh, nosotros en Sevilla, que somos de Sevilla, la verdad es que allí barco, eh, que es el que hay es el que está por el río, por la dársena. Y entonces, pues ya ha insistido tanto y tanto en darnos vueltecitas por aquí, por la zona esta, en barco, y, y parece ser que este año nos han hecho caso y lo vamos a hacer. ...es muy bonito... ...es que siempre tenéis ocurrencia para todo sí, eh... Bueno. ...porque en cada recorrido es diferente... ...se hacen cosas nuevas... ...y yo creo que se ha también muy bien organizado... Es que sí. ...y el recorrido por Ronda... ...que ese no puede pasar ese por mi tierra ...tiene ¿eh? que ser ese precioso, no puede... tiene que ser precioso... ...porque tú sabes que todos los años hacemos algo... ...por la zona de Ronda, aunque a veces no llegamos... ...pero por los pueblos de la Serranía y eso... ...y la verdad es que siempre resulta... ...porque es muy bonito, un entorno precioso... ...y una carretera divina para pa verla, vamos, es precioso. Está mi amiga Mari Pues mira, se está, poniendo se, el, se está poniendo el vestido de pluma, el vestido de pluma. Ahora lo veremos en este pues recorrido sí, y claro ya sabes que, que, sí. que estamos con vosotros todos los días. Venga, que, muy bien, estupendo. Este... Muchísimas gracias, sí. que yo sé que vosotros lo cubrís estupendamente bien y siempre tenemos un apoyo por vosotros y sí. resulta siempre bien, esa es la verdad. Venga, Elena, pues a un besito bonita. Gracias. Bueno, Rafael Roja, de aquí de San Pedro, Alcántara, que luego, bueno, pues los vamos a ver luciendo estos coches eh, en el recorrido. El, este coche le tengo un especial cariño, tú lo sabes, sí. porque hace cuatro años más, fue ayer el aniversario, sí. que me llevaste ese vestido de novia sí, eh, que para que casarme sí, aquí con el agrade. cámara. Sí. <ríe> sí. sí, que es verdad. ¿eh? un coche precioso para cualquier ocasión. A mí me hizo muy solución de llevarte. Pues yo, fíjate, cuando lo veo digo, ¡uy, qué buenos recuerdos que me da este coche! <risa> claro. Pero no es el único que tiene, Rafael. No, tengo tengo más, ah, más varios cosas. ¿Y eh? tú cuál le tienes más cariño de esos los coches? Bueno, los? es que a mi mujer nada más que le tengo un cariño, pero esta gente a cada uno le tengo el suyo. ¿sabe? cada uno tiene su sesapi. ¿eh? <risa> pero bueno, ha decidido en este recorrido, eh, ¿vas a tener este, no? O vas no, a sacar... Bueno, hoy voy a salir con esta, a lo mejor mañana salgo con otro, porque esta gente hay que moverlo. Son criaturitas ya con edad, las tiene a, que a recordar, Rafael, cómo llegó a tus manos este error? Bueno, pues esto me dijeron que estaba en Holanda en una subasta, este consejo proviene de la reina de Bélgica, la anterior a Fabiola, y bueno, pues me fui allí y la verdad que se vino conmigo. ¿Eh? Y ya te convertiste en un rey, vamos. <risa> la verdad que sí. Bueno, pues eh, este año tenéis un recorrido también diferente. Vais a hacer cosas nuevas. Sí, sí. que no habéis hecho otro año. O sea, ahí estáis preparados para la batalla. Sí, sí, sí. Para todos los días llueve, vente, haga sol, ¿no? Que va a ser vuelta. Lo, lo, lo que venga, lo que haga falta, sí, aquí verdad, estamos nosotros. ¿no? Para ir a, a Pekín, siempre en la área. Bueno, enhorabuena por conservar estos coches tan magníficamente bien y transportarnos a otros tiempos, a otra época y vivirla con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti y que vosotros lo veáis muchos años. Hablamos con el señor Romero. Pepe Romero, que es el tesorero de esta asociación de coches clásicos de la Costa del Sol. Ya se dio en rueda de prensa y ha sido noticia en todo, en todo sitio, hasta en Ronda. Ha llegado la noticia y en todos lados. Están los diarios, en el sur. Bueno, qué repercusión tiene lo de los coches clásicos y es que es una maravilla. buenas, sí, tardes. buenas tardes, pero cuesta mucho trabajo mi arma ¿Y ahora para qué hacemos esto? Bueno, pero bueno, va, mira, estamos contentos. La verdad es que este año hay novedades, me gustaría que me hablase de la ruta que vais a hacer desde hoy... ...que comienza eh, todo el recorrido y las novedades de este año. Bueno, la novedad de este año la mayor es que el ayuntamiento ha dicho... ...venga, vamos a colaborar un poco con ustedes y vamos a ayudar en todo lo que podáis... ...y de verdad que nos está ayudando, Javier se ha Saborcado con nosotros y María Ángel igual... ...y entonces hay que agradecerlo que este año hayan colaborado ellos con nosotros... ...porque la cañada, el año pasado todavía estamos esperando que nos paguen es una muy buena promoción a Marbella... ...porque vienen de muchos lugares... ...de muchas ciudades diferentes... ...que luego hablarán bien de nuestra Marbella. ¿no? Hombre, pues claro, y todos los años lo hemos hecho ...llegando a La Cañada, estando en La Cañada... ...porque La Cañada colaboraba con nosotros y tal... ...pero el año pasado dijo que colaboraba... ...vino a la presentación de todos los coches... ...como que colaboraba en este evento... Y, ...y estamos esperándolo todavía... ...y menos mal que ha dicho... maría Ángeles y, y Javier dice... ...venga, tira para adelante que ese hay que seguirlo aquí... Así que venga, buscamos de colaborar con lo que podamos dentro de nuestras posibilidades y para adelante, pues venga, pues para adelante. Hoy hacéis la presentación ya oficial, por eso venís todo vestido de gala, Exacto. con trajes típicos de esta la isla. Esta noche de... hacemos la presentación ahí en el Hacemos, ya hay música, hasta ahora ya hay música allí y lo hacemos ahí como todos los años, lo hacemos ahí en el boulevard de San Pedro. Así que esperemos que haya mucha gente esta noche para pa ver esta, porque han venido cosas de Murcia, de. ...Alicante, de Valencia, de Ronda, de Sevilla... ...de Cádiz, de Málaga... ...bueno, de otros sitios... ¿El coche ah, de, que tiene más... Jaén, ...de Jaén, de Jaén cinco también, en fin, que... ¿El coche más histórico de todos los que hay? El, el de Bernardino, que es del año 20... ...y modelo único en el mundo... <risa> ...no, pero hay muy buenos coches... Está, ¿eh? ¿Un total de cuántos coches? Eh, el total son 33 mañana. ...porque vienen, muchos vienen más tarde... ...y otros vienen por la mañana... ...que se incorporará para ir a Ronda... Además tenéis una novedad este año, creo que hay un barco también... Ah sí, eso es eh, el, el domingo, el domingo subimos a Benavi, por la mañana y a las diez y media tenemos que estar en el puerto Banú, dejamos los coches dentro del puerto, en la primera fila de, de playa y cogemos un barco y nos vamos y llevamos a la gente hasta Marbella para que vean la, la Marbella desde, desde dentro del mar y después volvemos y ya nos vamos al paseo marítimo de Marbella a las doce, que tengo, doce y media tenemos la entrada allí. ...todo el mundo va a disfrutar mucho, va a hablar muy bien de Marbella... ...todo el que ha venido va a repetir, no, que es de lo que se trata... ...no, y, y ya para el domingo tenemos muy buenos cosas... El domingo somos ya 33 o 35, no me acuerdo si somos 33 o 35 el domingo... No, ...enhorabuena Pepe, vamos a tener esto estos días para que me vayas contando... ...para ir hablando de lo... ...siempre hacéis luego una entrega de premio... Sí. ...siempre hacéis cositas y vamos a irlo grabando... ...para tener este reportaje para todos los telespectadores, gracias... Con muchas gracias a ustedes, venga, hasta ahora... Bueno, vemos a toda la señora elegantísima, pero la primera pregunta, la primer saludo va a ser para Cayetana, porque desde hace años y años está la octava edición, pero de muy pequeñita ella ha seguido estos coches clásicos. Ella también yo creo que de mayor va a conducir uno en el momento que tenga el carnet. ¿No Cayetana? ¿Qué tal? Sí. Bienvenida, a Marbella. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tú los coches desde primera hora, desde muy pequeñita, ¿no? ¿Qué edad tenía tú cuando ya tú recuerdas haber subido en el coche y conocer que era un coche con toda esa historia que llevaba detrás? Cinco años era? más o menos, o menos, o menos, menos. menos. Tres, hombre. ¿Estás deseando sacarte el carnet de conducir para llevar uno de ellos? ¿Verdad que Marbella tú sola con el coche? Sí, sí mucho. <risa> pues a ver si estemos pronto. Y tú vas a ser la reportera en ronda, ¿no? ¿Eh? Claro, que tú te conoces como yo, sí. que yo ya hace muchos años sí. <risa> Bueno, vamos Mari Carmen, que nos trae un modelo Bueno, este año venís con unos trajes preciosos todas, todas. Todas. Todas. Todas. Todas. Todas. Todas. Muy bien, muy bien, aquí, pues muy bien, no esperábamos tanto calor Y estamos pasando un calor impresionante, mira que en Sevilla hace calor Pero aquí yo creo que hoy nos ha ganado, ¿eh? mucha calor, pero muy bien Dispuesta a todo, ¿Dispuesta a todo ¿no? muy bonito todo, como todos los años Y a pasarlo bien, eso venimos a pasarlo bien yo creo que en Ronda tenéis también sorpresa, ¿no?, para ¿Sí? los, los participantes, ¿no? sí, esas... sí. Museo Lara, de Ronda, que lo tenéis previsto Sí, también. claro, está previsto de que vayan a visitarlos, bueno, que vayamos a visitarlos todos, así que invitados por, por el dueño. Sí, más secreto del recorrido no, no, no, porque no, no, va a ser no, todo sorpresa claro. en este reportaje que lo vea todo el mundo bueno, por supuesto muy, guapa, muy elegante y os vamos a estar con vosotros todos los días ah, así sí. que no nos vamos a perder ningún detalle a disfrutar <ríe> de este muchas gracias. Gracias. gracias bueno la joya de la corona aquí la tenemos un coche con un siglo ya y que lo conserva sin de bien nuestro querido bernardino venido de ronda muy bien, paisana. Bueno, que has traído dos coches, ¿no? Sí. Corrido, pero este... sí. este es para el desfile y el otro es para, para hacer la ruta. Este para el desfile, Muy... además es un coche, cuéntanos un poquito las características del coche, cómo llegó a ti, sí, porque bueno, tenemos mucha curiosidad, porque un coche como este no se ve todos los días. Este coche lleva ya en mi poder unos 35 años. ...y lo recogimos totalmente... ...bueno, no, como siempre se reencontraban esto en aquella época... ...en, en un cortejo... Uh -huh. eh, ...totalmente destruido y después de dos años y medio... ...pues aquí está, no se ha vuelto a hacer... ...nada más que algunos retoques de mecánica y conservarlo, ¿está?... ...tú eres sí. un buen mecánico y lo cuidas... El montón, ...eres ¿no? el, el, su médico particular además del sí. coche, eres <ríe> el médico particular... No este, es un... ...este cayó, y perdona que, le, que lo diga y meche Flores, en buenas manos... Porque si no, no, no había coche. Es una preciosidad, sí. ya. Todavía, mira cómo lo conservas, ¿eh? Sí, perfectamente. Sí, a mí misma maravilla. ¿Qué te parece este, esta edición? ¿Es la octava edición ya Muy de los bien, coches históricos? Que, de... Parece que hay bastante gente que hayan venido con sus vehículos de todas partes y hay gente de todos lados. Y esperemos que, que todo se desarrolle en, en buena armonía, en avería y en compañerismo. A seguir estos días y me vayas contando cómo va yendo todo. Contamos tal, con bien? ustedes. Pues nada, me alegro mucho saludarte Igualmente. y que tengáis un feliz recorrido. Y aquí al amigo Pepe, ¿Sí? ¿Sí? que os queremos. Hablamos ahora con el señor Joaquín, que viene totalmente equipado para este pedazo de coche que nos encanta. Además es también presidente de estos coches clásicos en Málaga. Llevan muchísimos años que te conocemos, pero tú llevas muchos más ¿eh? aquí en la entonces, bueno, yo llevo ya cuatro legislaturas de, de presidencia en el Club de Automóviles de época de Málaga, uh -huh. que es uno de los más antiguos de España. ¿Y cómo empezó este su club? ¿Cómo, cómo, cómo lo bueno, los comienzos no los sé yo muy bien porque yo no pertenecía entonces al club. Este club se fundó en el año 1989 y yo entré a ser socio en el 95-96, uh -huh. creo recordar. Bueno, y con, con muchas ganas también siempre de hacer recorrido, no paráis, siempre tenéis algo, siempre tenéis algo para... Bueno, para la, la verdad así. es que esto es un vicio, como yo digo, esto de los coches es un vicio. Aquí, bueno, un poquito la historia de tu coche, que estamos todos aquí, nosotros seguro que están deseando... Bueno, este coche es un Packard del año 1938, es un modelo único en Europa y tiene un poco de historia porque este coche perteneció al rey Farouk, el rey de Egipto y Sudán. Yo lo compré hace 15 años y estuve seis años restaurándolo, hasta dejarlo en el aspecto que está ahora mismo. Como nuevo, ¿eh? <risa> un de años. Bueno, llegó un momento en que iba a tirar la toalla, pero vamos. Porque lleva el emblema, es como un cisne, ¿no? Que es, el emblema zona, ¿eh? de, es el emblema de Packard de los años 30, después cambiaron, pero este, este emblema es el original de la marca Packard. ...igual que la rejilla, esta rejilla cuando el motor... ...es que ahora mismo se lo toca hasta caliente... ...pero cuando se enfría, se cierra... ...y es completamente un espejo... se queda muy bonito, muy bonito. ¿Necesitan mucho mantenimiento estos coches? ¿Puedes? ¿Puedes? No, la verdad es que no, los mantenimientos necesitan... ...los coches modernos, que tienen mucha electrónica... ...pero esto es una mecánica muy sencilla, muy fácil... O sea, el carburador, el Delco... ...y para de contar, punto de platino y, y ya está... O ...se es sota caballo rey, es una mecánica simple... Lo bueno, vamos a ver todos estos días, ¿no? Por recorrido también por Marbella por y toda esta zona, así que lo disfrutéis y enhorabuena, pues tan bonito y como lo tiene, <ríe> impecable. Muchas gracias, gracias.